Soy la brujita Lola. <risas> ¿Vieron mis hechizos que hice, mis amigos? El otro día dije, el otro día me refiero. Ok amigos, déjenme pensar a qué convertirme. Ahora van a saludar a mi hermana Mabel. Hola. Son que vas las letras y la palabra a donde vas? dirección ¡La! ¡Ay, qué gruelita! Bueno. ¿Qué Un perro hay Que se quiere comer el pan de las palomas. Bueno, amigos. Ya pensé en que convertirme mi hechizo favorito varita mágica por favor, me haces convertir o sea ser invisible por favor ¡Ping! ¡Ping! a ver amigos ok soy invisible no me pueden ver, solo pueden ver a mi varita. Abueli, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Dónde marco con mi varita? ¿Eres ahí, Abuelo? Uh, ¿Estás ahí? <ríe> sí, está ahí. Bueno, amigos, ahora voy a aparecer, varita mágica. Por favor, hazme aparecer. Ya aparecí, amigos. Uh -huh. Bueno, mando un beso creante y adiós.